señora senadora Rieta. Bueno, señor presidente, señorías... <coughs> No sé si es una sensación compartida por, por la Cámara, por algunos sí, pero eh, a nosotros sí nos da la impresión que estamos en una fase de cierta ofensiva del Gobierno central respecto a todo aquello que se mueve en otros lares geográficos políticos que no son de su gusto o que no controlan. No sé si se puede mencionar la palabra «recentralización». Y es fácil constatarlo también en el hecho de las redes autonómicas, incluso municipales. Ayer fue Cataluña, hoy es el Ayuntamiento de Madrid y mañana, bueno, mañana a Vascos y Navarros ya nos han dicho que, cuidadito, que tenemos muchos ingredientes para una nueva aplicación del 155. Y esto que digo se sustenta también en los recursos que interpone el Gobierno una y otra vez a las comunidades autónomas en materias, incluso plenas, de competencias autonómicas. En el caso de la moción y el debate previo en la interpelación, parece obvio que el objetivo de esta moción sería dar carpetazo al conflicto competencial entre el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco, por lo que se refiere a las convocatorias de plazas de docentes en la enseñanza vasca no universitaria. El personal docente, después de años de recortes, no puede aumentar. Las comunidades autónomas que tienen como las competencias educativas no pueden incrementar personal aunque aumenten los alumnos y deben confiarlo todo a las tasas de reposición vía OPEs. Sin embargo, según el Gobierno del PP, la situación se ha tornado de apocalíptica a un cierto escenario de bonanza bastante discutible, pero eso no repercute no solo en las plantillas docentes, sino tampoco en la ciudadanía. Esa supuesta situación de bonanza debería dar pie a una mejora de recursos y plantillas en educación pública y no, como hasta ahora, en más recortes. Ayer eh, el ministro Cristóbal Montoro, respondiendo a la senadora del Partido Socialista, la señora Carcedo, decía que, joder, que los presupuestos en políticas sociales eran de 308.000 millones de euros y que eran súper guay porque era lo mejor de toda la, la historia de, del país. ¿no? Y también el propio ministro de Educación en el, debate, en el debate de esta iniciativa hizo algunas afirmaciones como mínimo cuestionables, como por ejemplo el esfuerzo del gobierno en formación del personal docente. Bueno, la formación del profesorado en el año 2011 era, el presupuesto era de 52 millones y ahora no sabemos si llega a 30. A nuestro juicio, no parece que se presupueste más en estas materias, porque está claro que cada vez pesa menos el presupuesto de educación en el PIB de este país. De los presupuestos remitidos a Bruselas para el 2008, la educación supone el 3,8% del PIB, cuando el anterior era un 4% y muy lejos del 7%. Y en lo que respecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras docentes en el sector público, con un porcentaje de internalidad del 20%, aun habiendo acuerdos con los sindicatos para bajarlo al 8%, pues poco se está haciendo. ¿no? Algo que, bueno, que, que en Euskadi también, con voluntad de negociación del Gobierno vasco, se podría hacer priorizando, junto a los sindicatos, algunas de las cuestiones pendientes de mejora desde una perspectiva en un contexto más favorable. Apoyamos la moción. Pedimos respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas y reivindicamos un trato igual, un trato de igual a igual entre estas y las comunidades autónomas, o perdón, entre estas y la Administración Central. Nadie tenemos por qué ser siervos o vasallos de otros. Cada comunidad debe ser lo que sus ciudadanos y sus ciudadanas consideren y deseen. Mi escar.